Continuamos acá. Gracias por permanecer con nosotros. Vamos a ver, si Yayan, ¿tenías algo? Tenemos una llamada, me parece, decía. Eh, sí, sí, tenemos al doctor Armando Polanco en la línea. Eh, buenos días, doctor. Sí, sí, bueno, buenos días, buenos días, muchachones. Adelante, doctor. Sí. Bueno, bien, que no te saben que siempre llevo mi llamadita para dar recomendaciones y hablar sobre la situación. Hace una semana y algo, yo le dije a usted, yo, o le decía al pueblo, de que, eh, que nosotros vamos a tener coronavirus por mucho tiempo. Sí. Porque esta es una enfermedad, este es un problema, eh, una pandemia, que, que va dando manifestaciones dependiendo del tiempo. Por ejemplo, ustedes saben que todas las enfermedades tienen un periodo de incubación. Para que la gente entienda, un periodo de incubación es que el virus entra a mi cuerpo, dura 5, 6, 7, 10 días, hasta 14 días puede ayudar para que yo comience a mostrar manifestaciones. Las manifestaciones que ustedes saben, la tos, la fiebre, el malestar general, el dolor de, en el cuerpo y eso la personas por ejemplo que se que incubaron hace 5 a 14 días anterior al día de hoy estamos 16, estamos hablando por ejemplo el día 2 y el día 3 y comienzan de hoy la mañana a presentar manifestación duran 14 días también con las manifestaciones ¿Y ustedes saben entonces esta es una reacción en cadena en cadena, por eso es que no se va a terminar tan fácil ustedes no se dan cuenta de que cuando en San Francisco la hay un, un procesito vital de lo que sea a todo el mundo en San Francisco le da, le da la gripecita y eso en realidad lo que da es como una gritecita pero yo digo no sé si a mí me dio yo creo que sí que me dio porque en febrero en febrero me dio las mismas manifestaciones que da esta patología y quizá, uno pensando que era una grieta que se infectó a muchos así también le pasó a muchas personas que esa gripecita y que estaba juntos y, y tosía delante del pito pero como no estaba amadecido amadecito en moda el coronavirus entonces todo el mundo decía que era una gripecita muchas personas enfermaron muchos pacientes míos que yo tenía este libre, este, este, preparándome para cirugía no lo pude operar porque tenían ese proceso gripal y esa cosa y los tuve que sorprender muchísimo a veces y cuando ustedes llega a ver esos pacientes lo que tenían era coronavirus y cada esos pacientes fueron también quizás o ¿no? le infecté en esta ocasión pues quizás lo que me infectaron pero eso digo de que de que nosotros vamos a tener coronavirus por mucho tiempo Mire, Doctor, yo que todo el mundo le, le da la mascarilla los guantes y eso a los hospitales, a la policía y eso. eso está muy bien, eso está muy bien pero yo creo que nosotros tenemos que hacer una campaña fuerte, fuerte. Los políticos, los médicos, todo, todo, toda la ciudadanía. A esas personas que tienen que salir a la calle sin mascarilla porque no tienen con qué comprar la mascarilla. O porque no tienen que comprar un guante. Y hay porque no que hay... regalarle unos bancos, en los supermercados, donde quiera que hay pacientes. En el sector económico yo veo muchísima gente ahí buscando comida. Oye, me sin mascarilla también, entonces a esa gente hay que concientizarla, y donde ellos decirle, mire, tenga la mascarilla, póngasela, y si usted no consigue una mascarilla, póngase un trapo de mujer, un suéter de usted, un trapo, cualquier cosa en la cara, que le tape la boca, tenemos que andar con esos señores por mucho tiempo, si sí, mañana se levanta la cuarentena, pasado mañana el mundo, tenemos que durar varios meses usando mascarilla, igual guante la misma limpieza que tenemos. Hay que ser enfermo con la limpieza, con la limpieza de la mano, de los zapatos, poner un tanquecito eh, que es plástico, cuando de a tu casa, para que cuando tienes que te ponga los pies con el de cloro se entre a tu casa, quitarte la ropa, bañarte, que Mientras más somos mucho mejor. No ponerle la mano a todas las cosas. Eso es una cosa señores Aprender a no llevarnos las manos a la cara. Aquí nosotros somos muy a agarrando la nariz, y, y, y la, metiéndola en la nariz, en la boca, que tengo un poquito de carne en los dientes. Que se... Es verdad, esa es la situación del dominicano Y de así es que vivimos, porque esa no es nuestra forma de ser. Eso va a cambiar. La vía del ciudadano. ¿Eh? Una Entonces, pregunta para el doctor. Son eh. muy importante. ...si sí, la mascarilla es importante y sabemos que el virus entra por la boca y por la nariz, señores. Y lo que hay que hacer es usar la mascarilla, lavado en la mano. ¿sí? Con respecto a la 24-7, yo no estoy de acuerdo. ¿Por yo qué no acuerdo con, Yo no estoy de acuerdo con 24-7. ¿Por qué? Porque nosotros, señores, no vivimos en Italia, no vivimos en España, no vivimos en Estados Unidos, donde te ponen la comida en la puerta de tu casa. Donde te ponen la funda en la puerta de tu casa, porque tú no vas a tener que abrir la puerta y tu comida. Nosotros vivimos en un país de ser señores, donde hay demasiada gente pobre. Eso no quiere dejar dicho, de que no tengas que concientizarse y hacer las cosas como se deben hacer. Tú ser pobre no significa que tú seas sucio. O que tú no hagas lo que diga la ley o lo que se esté en el momento. Tú no puedes meter, decirle a una gente, usted va a durar 24 horas en su casa, y sale usted va a preso. No se puede, señores. Porque si, si usted me preguntar a mí, yo tengo tres muchachos, cuatro muchachos, una casita, de dos habitaciones, sin comida. ni miro señores, que es duro, el caché que ustedes todito lo conocen, ¿no? teniendo en los centros médicos y eso haciendo demandado y servicio a los a, a los médicos. Dino aquí hay que y me dijo doctor tengo como una semana que vea agua con azúcar que estoy, dime algo porque me voy a morir, óyame, no es fácil señores, no sí. es fácil señor, tú si no gente métete en tu casa, ah, es muy bueno que tú Mira, a mí me dicen, tú de dos meses en su casa y yo hombre, estoy en mi casa eh, tranquila aquí, tú, pues, tengo una cinta plata, tengo esto, tengo lo otro, y vivo bien en mi casa. Señores, la gente que vive en cinco en una casa o en, en, en, en un apartamento, cinco, seis gente, sí. con una o dos habitaciones, ¿eh? una, una mesita de cuatro sillas y un sofacito que caben en dos gente, ¿eh? díganle, casi un mes en una casa. Con, un con la mano, le pone la mano al cine. y es fácil, y eso hace eso, no, no, a 24-7 nunca estoy de acuerdo, lo que tenemos que ir aprender es hacer lo que yo le estoy diciendo, no llevarle la mano a la cara, usar la mascarilla, esa campaña, oye, que estaba diciendo ahorita, hay que hacerla, salir a, a la calle, todos los regidores, los Claro, eso, esa vaina que estaban en la campaña ahora, que eran como y la boleta. Vamos a salir a la calle ahora para dar la mascarillita, para dar la mascarillita, dar el guantecito. No lo lleve a la policía, señora la policía. La Fuerza Armada tiene una la vaina, la y a, a los hospitales le están llevando también de todo eso, porque ya hay en la calle, Ay. a la gente que está en la calle. Y concientizarla, porque la gente no va a dejar de salir a buscar su comida a la casa. Una pregunta ah, es por todo. Una, una pregunta es la, la, sí. la gente de la calle sin Una pregunta había un un mar, Y había dos muchachos en mascarilla Y yo entré. Yo ahí después, cuando estaban ¿no? concientizando. Y yo, yo de la y me decía, no, porque yo la fui de Juretillo, estoy a dos metros. Oigan, oigan, lo que es un muchacho me dice antes. Entonces, pues yo te voy a decir usted a dos metros, yo nunca me la contaminaba. Y yo, no nunca se va no contaminar. Pero si tú puedes estar enfermo, entonces a lo que está, tú debes de limbarlo. ¿Por porque estás haciendo una carencia. Y esa es la conciencia. Usted creo que todos lo tenemos que hacer. Ustedes lo y todo eso. Bien, Vamos, vamos a ponernos todo para esto, señores. Porque, mire, en este país, ningún país todo el está Estados Unidos y los países todo no comenzar a trabajar ya para producir Así no es fácil es. Tú tener un mes, dos, meses, tres meses sin trabajar y sin producir el Estado no crea señores el Estado tiene dinero y la forma educarlo pero tampoco se le hace fácil al Estado estar manteniendo a la gente dándole comida dándole de todo entonces nosotros tenemos que aprender a, a, a, a, a producir ya tenemos que ir implementando eso yo mismo por las redes yo lo pasé en el ya yo estoy dando consultas por si tengo teléfono, porque Así tengo que ir resolviendo, yo le daba más de coronavirus, aquí hay gente, aquí hay bucubreta, aquí hay hipertensión arterial, aquí hay diabetes, aquí hay muchísimas cosas, sí claro sí, pero el pies diabético en el hospital del de Paula eso doctora toda la luz de caba, por ahí, por ejemplo, mencionaste el nombre, que veo 50 que se 60 gente con pies diabéticos diabético al día, no, en los hospitales yo no estoy bien, yo estoy dando servicio en el hospital de Federico Navarrete. estoy operando todos los días porque los pacientes que no tienen COVID lo están llevando ahí, yo trabajo ahí. Yo he parado ya en ese hospital. Bien. Juan, ¿No ¿me es bueno, puedo, es ¿Te puedo no hacer una pregunta. La ¿Qué? Señora, de la mano de la mano. Vamos a decir lo bueno, Dios qué hay que hacer, ¿qué hay que hacer? No diga lo que lo que pasó, lo que tuvieron que hacer, no, no, no, ya lo que pasó, pasó con nosotros. Pero Así es. Que Gra gracias al, do al doctor Armando Polanco, ¿verdad? Que se ha comunicado eh, con nosotros para darnos Yo, yo le quería estos... hacer una sí. pregunta, Juan, era eh... Bueno, sería más adelante, Fulvio. ¿Tú sabes qué, qué, de qué se trata el caso? Bueno, lo puedo comentar ahorita, si tú quieres. Ajá. Okay. Muy okay, bien. Okay. Lo